Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado de lujo, o sea, totalmente. Es, soy un gran fan suyo, la verdad, en las redes gracias. y nada, no tengo más que decir que... Hola, Iván, ¿qué tal? Muy bien, muy, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una de es estar aquí contigo. Hombre, a ti, por, a ti por aceptarla y sobre todo, como hemos dicho antes, eh, te ha salido barata, barata, ¿eh? No como tu <risas> último vídeo... Súper viral, ¿eh? de que ahora luego si quieres nos cuentas un poco todo el tema de las redes y lo que conlleva. Pues sí, sí, la verdad es que hemos tenido unas experiencias un poco complicadas últimamente y esta a la que, a la que te refieres, que bueno, pues me invitaron de una universidad en Colombia eh, y, y bueno, pues tenía que pagar yo todo el viaje... El hotel no me pagaban nada y la verdad es que hice un vídeo comentando el tema, ahora estos story time que están tan de moda vale. y que funcionan tan bien, la verdad es que he hecho dos o tres y, y funcionan muy bien y bueno, pues se hizo, se hizo viral y muchísima gente de Colombia me ha dicho, oye, no te preocupes, vente aquí tal, estás invitadísimo, pero yo les he dicho que, que, hombre, yo si, si me quiero pagar el viaje, pues voy a mi bola, voy a mi claro. voy, voy vacaciones, pues como dirías tú, como ya cualquiera. Claro. Pero, pero esto de que te inviten a un sitio y pagar del otro todo, pues como que no, como que no tiene <risa> mucha sentido. Bueno, pues como gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es sobre todo, eh, ¿quién es Iván Jiménez? O sea, antes mm -hmm. de, de lo que es ahora, ¿de dónde viene un poquito Iván? Pues mira, Iván, eh, yo estudié diseño industrial y lo, bueno, lo, dejé, lo, lo tuve que dejar a, a medias, que desgraciadamente porque me, me apasionaba la carrera. Vale. Eh, empecé a trabajar y luego por fin me.. Eh, me, me inscribí en ADE y ADE sí que la, sí que la termine, ¿no? Y entonces, vale. eh, bueno, pues al final soy una persona que une el diseño, une la parte de los negocios y la mejor manera que se me ocurrió para llevar a cabo esto de manera profesional, pues fue dedicarme al branding. Vale. Y a partir de ahí, Montenex hoy, hace ya pues siete, siete, ocho años, que somos una consultoría que nos dedicamos a, a crear marcas disfrutonas, como digo yo, marcas honestas, que están vale. orgullosas de, de lo que son, que no, que no tienen artificios y que son directas en el contacto con su consumidor. Y para darle todavía más eh, notoriedad y para llegar a más gente, al principio un poco como necesidad y luego como hobby. Eh, vale. y se ha convertido en nuestro mayor altavoz, pues eh, nos, de, nos decidimos a meternos en redes sociales, vale. en concreto en TikTok. Eh, vale. Y la pena es no haberme metido un poquito antes, porque fíjate que con la pandemia que, que hemos tenido, que muchísimas de las cuentas grandes, grandes, grandes en TikTok ahora mismo se crearon durante la pandemia, porque la gente vale. no tenía otra cosa que hacer, las veía. Eh, pues yo esperé un poquito más, esperé un poquito más y pues, fíjate, si no ahora podríamos estar. Vale. Y, y la verdad es que eh, muy bien, muy bien. Gracias a TikTok, con sus muchas luces y sus muchas sombras, pues, eh, pues ahora estoy aquí hablando contigo. O sea, claro, que... No, no, sí, sí. Además, ahora si quieres hablamos sobre todo de las redes y demás, ¿vale? Porque sí que me interesa mucho el tema porque yo te he visto hablar mucho de ellas y demás, pero claro, yo creo que van a cambiar aún más todavía. Y con todo de la IA, que yo te sigo mucho con todo el tema de la IA, que tú también ahí eres una de callota de arena, porque es sí. verdad que que cogerlo con pinzas, ¿vale? Exacto. Entonces, sí que, sí que primero quiero que me digas un poco lo que sería para ti la definición de branding disfrutón, como dices tú. <risa> A mí las, las marcas disfrutonas para mí eh, son las marcas que, como te decía, que están orgullosas de, de ser quienes son, que tienen unos valores muy, eh, muy centrados, que tienen saben, saben muy bien quiénes son, y entonces se muestran sin tapujos, sin adornos, eh, no están haciendo campañas con, eh, con gente que no le representa, eh, no hacen anuncios para quedar bien. Hay muchas marcas que muchos anuncios están todo el rato queriendo quedar bien. ¿no? Y, y no, ya llega un momento que no sabemos ni quiénes son, ni, ni, ni, ni ellas mismas saben quiénes son, porque además, lo que tiene hoy en día es que como tienen que estar presentes en todas las redes sociales, pues eh, en una son de una manera, en otra de otra, en otra de diferente, y al final se diluye un poco. ¿no? Entonces pues eh, las marcas disfrutonas eh, para mí son pues, las, que, las que como te digo saben muy bien quiénes son y lo gritan a los cuatro vientos y al que le guste bien y al que no tan bien y no intentan agradar a todo el mundo sino a la gente eh, más afina a ellos ¿no? y creo que además es el triunfo eh, de las marcas hoy en día, de las, si, si lo piensas de las marcas eh, que están presentes solamente del consumidor eh, normalmente son aquellas que son muy fieles a sí mismas porque conectan con la gente que les está viendo y que piensan como ellos y entonces todavía fianzas más la relación Claro. No, hombre supongo, ah, mí, claro, eh. claro, hombre, supongo que son marcas eh, realmente que tienen mucha personalidad, básicamente. Exacto, exacto exacto y, y además de tener personalidad, eh, que, que no la intentan exagerar, claro. ni intentan parecer quien no son. Eh, claro. Entonces, eh, desde esa honestidad y desde ese conocimiento propio, pues yo creo que es de donde nacen estas marcas, que para mí que son las, más, las eh, que más valor van a coger a largo plazo. Claro, pero y, ¿y entonces te pasa un poco entonces que en tu agencia te llegan marcas que realmente, o sea, saben lo que quieren y demás, pero no tienen realmente una estrategia bien definida? Porque si tú estás diciendo que una marca en, yo qué sé, TikTok se comporta de una manera, en Facebook de otra, en Instagram de otra, es porque no tienen un universo de marca, que es lo lógico y fundamental de una marca que sabe lo que quiere. Entonces te Eso pasa claro. mucho que te llega gente que dice, no, mira, es que llevamos aquí un te mierda, por decirlo así, de sí, sí, aquí sí. estamos haciendo esto, aquí lo otro y ya no sabemos ni quiénes somos. Tal cual. ¿Pasa eso? Tal cual, muchísimo. Y cada vez más, cada vez más por lo que te digo, porque además hay marcas eh, hay marcas que son grandes que, que delegan toda la gestión de contenido a, a, varias, a varias agencias que muchas de ellas no se preocupan realmente por conocer a la, a la marca que les ha contratado. Eh, y a mí me parece fundamental. O sea, hay, hay, para hablar en nombre de una marca tienes que conocerla también como ellos mismos y, y hablo desde el, desde el, el punto de vista de, de, de marketing de contenidos ya sí, sí. si hablamos de cómo hacer mira, hoy, por ejemplo hacía un vídeo publicado un vídeo de el interiorismo de una tienda de, de Adolfo Domínguez que ni, ni me paga ni nada pero bueno pues, eh, eh, pues es gente que sabe muy bien detrás de lo que anda es gente que eh, conoce sus valores conoce qué es lo que le gusta a sus clientes eh, y todo esto lo muestran y lo plasman en sus tiendas de una manera, para mí, excepcional. Claro. Pues esto es un ejemplo de, de gente que sigue un camino. Esto es una marca disfrutona para mí. Una marca disfrutona no es que sea muy alegre y muy dicha ya, la pues Puede haber algunas que son, eh, no sé, como Red Bull, así un poco locas, eh, pero saben quiénes son. Y otras, pues como Adolfo Domínguez, que es la sobriedad, eh, ser muy natural, ser muy elegante, pero sabe quién es y no, y no intenta disfrazarse. Pues eh, ni hacer, por ejemplo, como hace Valenciaga, que esto es también yeah. para, ¿no? para hacer otro vídeo de esto. Esto es lo, lo, lo clave. Y hay muchas empresas que no que se, se diluyen. Pues eh, lo que te digo, pues este contenido me lo hace fulanito, este me lo hace menganito, este esta agencia, este esta otra, y al final la gente que lo ve dice, bueno, pero aquí qué pasa, ¿no? Esto, con las modas, pues tiene las patas muy cortas. Pues igual puede funcionar una temporada, pero llega un momento que ese mensaje se diluye, no sabe realmente quiénes son. Y eso que pasa, lo que está pasando además, muchas marcas, si te fijas, están en los últimos dos tres años, que se están dando cuenta de esto, están reformando todas sus tiendas, están reformulando sus estrategias, eh, están haciendo rebranding completos, todas, todas las marcas. Porque están un poco intentando, han perdido la esencia de quiénes son y están ahora intentando encontrarse. Claro, ¿realmente crees que están viendo que internet les está pasando por la derecha y ni se están enterando, no? Un poco también, sí. Un poco también. No. Es claro, que al final que... cuando quieres estar en todos los sitios, eh, es que es muy difícil, es muy complicado. Bueno, claro, pero eh, ¿tú crees que las marcas deben. Eh, claro, es que esto lo he hablado yo muchas veces, que muchas eh, no, no creo que tienen. No, no creo que ven la, la importancia del marketing, ¿no? Para para llegar mucho más ¿no? y se gastan a lo mejor el dinero en una web que no vale para nada y luego no está tráfico porque no gastan en marketing no sí, eso sobre todo las pequeñas empresas las pequeñas empresas son muy de la idea de que, de que el marketing es solo para empresas grandes sí. y, y el branding que es el eh, bueno, primo hermano de marketing uno sin el otro no pueden convivir en mi opinión eh, e invierten todavía menos se piensan, pues eso, que es para grandes eh, marcas, marcas de lujo o marcas con mucho presupuesto y no tiene nada que ver eso. Al final, sí. el branding o el marketing es sentarte a pensar quién eres, eh, quién es tu público y cómo vas a conectar con ellos. Claro. Eh, es tan sencillo y tan complicado a la vez como eso. Claro. Yo, yo, te conocí, yo te conocí por uno de los vídeos estos de los eh, logos y demás horribles y nefastos que ponías en TikTok. <risa> <risa> que, que, que sí, sí. Alucino, alucino con que fueran reales. ¿Vale? <risa> y entonces, ¿cuál es.? Bueno, el... y muchos que no he puesto porque, ah, porque pueden herir la sensibilidad de. de, de igual me hasta me, me, me Te, te, te... Me, me quitan el vídeo. Claro, eso te iba a decir sí. yo. O sea, que ¿cuál es el peor lo que has visto que has dicho no puede ser? Pues, eh, mira, a mí, este, de, este del Instituto de Ciencias Orientales que sale en uno de sí. estos vídeos. Sí, sí. Que es como un sol naciente sí, con sí, una sí, casa así, que... sí, pero que, sí. que, que realmente no, eso no lo ve nadie. Eh, ese me parece de los peores, pero. Hombre, el de. El de el otro del. De, el del dentista también es potente, pero está el otro, el de. No sé si es de los curas o de. No sé cuál es, que es horrible. Sí, también hay sí, uno sí, de, sí. De, de, de, de. De un. Del colegio episcopal de San ese, Francisco e, ese, o algo así. E, es ese, e, e, que e, e, se ve un hombre por detrás agarrando a un niño, e, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es... y encima, en una ciudad donde creo que ha habido unos escándalos mmm, tremendos de, de, de este tema. Entonces, o sea, es que es, es medida. Meten... Claro, claro. Pero bueno, ¿y entonces eh, cómo de repente decides eh, mmm, meterte en las redes? Y sobre todo en TikTok. Que TikTok... Ahora ya no, evidentemente. poco Va cambiando la tendencia, pero era lo típico de mmm, esto es para críos y para hacer bailecitos y el idiota. Y de repente dices tu pollo TikTok. Pues yo, mira, fue, fue de, de casualidad. Yo eh, grabé una charla para... Eh, me hicieron una entrevista online para el Colegio de Arquitectos, si no recuerdo mal o algo así, de Alicante. Uh -huh. Y como la tenía grabada y duraba como 45 minutos dije, va, pues yo este material lo tengo que aprovechar para algo porque bueno, yo creo que me salió, salieron de ahí temas muy interesantes. Y jolín, yo veía que en TikTok los vídeos se hacían muy virales. Y digo, oye, si se hacen virales tonterías, eh, ¿por qué no se van a hacer virales también contenidos pues eh, de, de formación? Y lo puse para probar y, oye, sin tener ningún seguidor ni nada, pues el primer vídeo no sé si tuvo 2.000 o 3.000 visitas, eh, pues para no tener ningún seguidor, imagínate el ratio de conversión, eso es claro. increíble. Es una y, y de repente empezaron a, a llegar seguidores y, y seguí cogiendo este vídeo tan largo, lo fui haciendo cachitos eh, y colgué, pues no sé si fueron 8 o 9 vídeos de, de esto. Y oye, con estos 8 o 9 vídeos que fui poniendo uno cada día, no eso pues, llegué a 500 seguidores o 1000 seguidores en, en una semana, dije, uy. Esto, esto funciona bien. Y al mismo tiempo teníamos clientes que nos empezaban a decir, oye, me gustaría estar en, en TikTok. Y digo, oye, pues si tú quieres estar en TikTok, yo lo tengo que conocer mejor que nadie para ver cómo funciona y cómo te puedo aconsejar. Y empezamos a subir vídeos, a probar cosas nuevas, que si hashtag sí, que si hashtag no, vídeos cortos, vídeos más largos. Eh, en TikTok implementó los vídeos de más de tres minutos, luego los de más de diez, de diez. luego los de hasta diez minutos. Uh -huh. eh, bueno, pues fuimos probando y oye, como decía el otro, entre probadura y probadura, ¿no? Pues eh, eh, la verdad es que conocimos bien la plataforma, que creo que mmm, sé muy bien, independientemente de que el algoritmo es caprichoso y a veces eh, no sabes muy bien lo que pasa, pero creo que sabemos muy bien qué contenido funciona bien, a qué horas, con qué cliente, con qué público, y, y entonces, bueno, pues. Pues a raíz de ahí empezamos a funcionar, vimos el potencial que tenía de crecimiento enorme, empezamos a crecer muy rápido uh -huh. y, y empezamos a, a poner todos los huevos en esa cesta porque Instagram a mí cada vez me, me gusta menos como creador y, vale. como, y como marca y como usuario uh -huh. y Facebook hace tiempo era también que me dejó de interesar y entonces bueno, pues ahí, ahí es donde creamos ahora todos nuestros esfuerzos. Claro, y... A ver, ¿puedes dar algún tip así que digas, pues mira, eh, porque ahora yo sigo mucho también TikTok y veo que las nuevas tendencias de China, ahora por ejemplo yo estaba escuchando que iban a fomentar más los vídeos de más de 10 minutos, que iban a sí. ser muy buenos para formato y tal, incluso que iban a empezar a, a coger el formato horizontal en sí, vez del vertical sí. entonces, eh, claro, llegas ahí probaturas y igual de repente dices, no, de 30 segundos, eh, de 45 no, de un minuto y medio, no, ahora de, de 15, y dices tú, ostras no. Porque hacer un sí. vídeo de 15 minutos es mucha tela, ¿eh? Sí, como sí, sí, es diez. complicado. Además, como quieras hacer algo un poco... Original. Con cierta calidad y demás, es, es difícil. Y, y luego también depende de la temática. Eh, claro. Por ejemplo, el tema de formación, 15 minutos eh, sobre algo formativo, sobre un tema, la gente se duerme. O sea, no se duerme no, directamente van a pasar. Eso no, claro. no va a tener ningún tipo de retención. Otra cosa es la gente que igual haga un contenido de no sé, gente que haga cortometrajes o gente que, eh, que haga humor, que haga así capítulos de, de series y tal, bueno, claro. pues eso puede funcionar, pero que es para el contenido diario una cosa es la herramienta una cosa es la, las posibilidades que te da TikTok y otra cosa es a lo que ya se ha acostumbrado el usuario, el usuario estamos viendo que cada vez pasa más rápido hace scroll más rápido, en un segundo y medio además que lo ves, ¿eh? Eh, yo tengo vídeos de más de 20 millones de visualizaciones que se supone que son pues eh, mejor vídeo que sé pocos hay. Vale. Pues tú ves las estadísticas y en los uh -huh. primeros cinco segundos mínimo se ha ido la mitad de la gente. Claro. O sea, es, es alucinante. O sea, es que ves la barra de así. Luego ya se estabiliza y ya pues, quedan más o menos dependiendo del vídeo y tal. Claro. Pero los primeros cinco segundos que estás viendo el patrón. El patrón es que la gente tiene muy, muy poca retención. Muy, muy claro. poca retención. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy mal público porque yo los veo todos, o sea, porque a mí como, me, claro, como a mí me gusta ver y tal, yo lo veo entero y digo, ostras, qué guapo, a ver esto, a ver lo otro, entonces, claro, uh -huh. si, si se fijaran en mí las estadísticas dirían, madre mía, este tío es un crack, y digo, no, no, es que me, me gusta por, por deformación profesional, me, gusta, sí. me gustan verlos, pero me parece alucinante TikTok el enganche que tiene, ¿vale? Sí. Pero, claro, eh, yo te quería preguntar, ¿tú qué te dedicas al brand y demás? ¿Tú crees que has crecido, habéis crecido tanto por la agencia o por ti? Porque yo creo que en las en las empresas o agencias y tal están las personas y muchas veces la persona es mucho más relevante que la empresa. Por ejemplo, a ti, yo conozco a Iván Jiménez, Nexo y la verdad es que casi no, no, no, no, no asocio. Te asocio mucho más a claro. ti que a lo que es tu agencia de branding. Claro. Bueno, al final sí. esa es una de las bazas que, que tiene que jugar ahora la... Las empresas, ¿no? Si ponen una cabeza visible eh, y una cara reconocible al frente de, del marketing y de los contenidos de, en redes sociales, o no, o lo hacen algo genérico. ¿no? Y lo cierto es que bueno pueden funcionar las dos, depende del tipo de empresa. En nuestro caso, pues, una gente muy pequeñita eh, y yo pues, soy un fiel creyente de que un canal que no sale una cara hablando. No funciona. Claro. No funciona. De hecho, nosotros en nuestro nicho de, de comunicación tenemos muchas empresas que están en TikTok, intentan hacer algo parecido y tal, pero no salen hablando ellos, no hay una cara visible, no funciona igual. Claro. No funciona igual. Es más, es que está comprobado que el algoritmo de TikTok detecta si hay una cara hablando uh -huh. y lo premia. Vale. Y le, y le va a dar más alcance. Eh, entonces, eso es que Ese tip es importante. Lo de que detecta sí, sí, sí, sí, un. O sea, claro. Mira, no sé con quién hablaba el otro día. Una cuenta de un chico que tenía, pues igual, 300.000 seguidores. ¿Vale? Se dedicaba también al diseño gráfico, al branding y demás. Unos vídeos muy, muy chulos. Pero no salía él, él, no su cara. Y se lo puse en un comentario. Digo, si el tiempo que llevas eh, haciendo este tipo de vídeos sale tu cara. En vez de 200.000 tendrías ya más de un millón de seguidores. Porque ves los me gustas que tiene, tenía más me gustas que yo. Claro, fíjate. O sea, de, que al final ahí está el ratio, ¿no? O sea, si uh -huh. eh, más o menos los números es, si de cada 10 me gustas que tienes, consigues un seguidor, vas bien. Vale. Más bien. Eh, por debajo de eso, enganchas poco. Eh, ¿Qué es mejor que eso? Oye, eres un crack, eres un fenómeno. Nosotros, nosotros estamos ahí un poquito, pues, eh, uno de cada 8, uno de cada 10, dependiendo chico tenía uno de cada 20 eh, vale. claro pues estás viendo que no, no enganchas sin también. embargo tiene un alcance brutal claro esta es la clave tienes que salir tú tienes que eh, esta constancia de la que hablamos que es tan importante en redes sociales al final se relaciona tu, tu cara tu voz a una temática en concreto y esa temática se si interesa la gente en cuanto te oye en cuanto te ve se va a quedar a ver el vídeo claro, lo Además, que... Es que También hay que tener en cuenta una cosa tiktok ¿Eh? tiene una parte muy buena que al mismo tiempo es una parte muy mala. Ver. Y es que el 90% de la gente que ve tus vídeos no te ha visto en la vida. Claro, es que ese, eso, esa, esa justamente era mi siguiente pregunta. Porque claro. yo, por ejemplo, para que te hagas un ejemplo, yo tengo en mi canal de entrevistas de gente que a lo mejor tiene un millón de seguidores en TikTok. ¿Vale? Entonces dices, sí. ostras, esta entrevista, luego la, la pone él en TikTok a lo mejor y, la, o sea, y voy a darle la vuelta al marcador. Y la han visto 50 personas. Claro. O sea, ¿Quiere decir que la, eh, tus seguidores de TikTok, bueno, o, o en muchas cuentas, no son tan fieles como en otras redes? No, no, no. De hecho, TikTok, una de las cosas que tiene es que premia el contenido al ¿no? creador. Entonces, cada, cada nuevo vídeo que subes eh, es un reto. Y, claro. y aunque tengas un millón de seguidores, puede tener mil visitas. Claro. Eh, es así. O sea, si el vídeo no es bueno, el vídeo no funciona. TikTok no lo tira para arriba por muchos seguidores que tienes y luego ves las estadísticas y es lo que te digo lo bueno que tiene que tiene mucho alcance porque el, se lo muestra mucho a la gente en el para ti lo malo que tiene que gente que te ha visto dos y tres veces y decide seguirte porque le has convencido uh -huh. igual pasa un mes o dos meses y no te vuelve a ver claro, claro. víctor no le vuelva a mostrar un vídeo tuyo y de hecho me lo, sí, me lo dice mucha gente en comentarios hacía mucho que no me salías eh... claro. Claro, porque tienes que dar las estadísticas y es que ves, para ti, 91%. Claro. Siguiendo, 9%. Es decir, claro. solo el 9% de la gente que ha visto el vídeo es gente que ya te seguía antes. Claro. Pues es lo que te digo, esto es un arma de doble filo y que hace que cada nuevo vídeo tenga que ser eh, muy bueno para que, para que se lo siga mostrando a la gente y sigas creciendo. ¿Y, y no, te, no, te, no, te, no te crea cierta incertidumbre depender de la red? Y no te, porque yo soy, muy, yo soy muy pro email marketing, ¿vale? De, de tener tu web, atraer tráfico y a través del email marketing vender o, bueno, el embudo de ventas, lo que tú quieras hacer. Y no uh -huh. depender de la red porque, por ejemplo, así como has comentado Instagram, de repente ha cambiado hay que pagar pasta para que te posiciones y demás. Mañana Tinto uh -huh. dice, chicos, ahora esto cambia. O por lo que estoy viendo ahora que cada vez están presentando un montón de restricciones en un montón de países, uh -huh. de repente eh, empiezas a tener menos seguidores o mucho menos alcance. Correcto, correcto. A ver, el tema de TikTok eh, hay que estar en la expectativa, a ver qué pasa con Estados Unidos, ver si finalmente lo banean, si no. Eh, no creo que llegue la sangre al río, creo que llegarán a un acuerdo, pero si llegara sería una oportunidad única para nosotros. Porque entonces TikTok iba a poner toda la carne en el asador para que esto crezca todavía más. Claro. Eh, entonces, oye, a mí me daría mucha pena por los americanos, pero sinceramente a nosotros nos vendría de escándalo esto. Claro. Claro. escándalo, imagínate porque luego además vienen muchas cosas en la aplicación en China están premiando mucho los canales de formación sí, muchísimo sí. Eh, vas a poder ya implementar compras directamente dentro del, del propio vídeo, sí. o sea, dentro del propio vídeo vas a poder etiquetar productos que la gente haga, haga clic y te llegue eso de, hecho, eso de hecho creía que ya iba a llegar aquí ya, porque ya yo, yo ya los había escuchado hace ya bastante tiempo sí, sí, sí, está... Eh, está, vamos, yo creo que en pocas, eh, en pocos meses eh, va a estar operativo, pues claro. que que al final van haciendo pruebas pilotos con uno, con otro, hasta que nos llega a todos, tardan. Claro. Eh, pero bueno, el tema de, de estar pendiente de las redes, ¿sabes qué pasa? Que yo realmente, como la agencia ya funciona, no soy un creador de contenido al uso que viva de redes sociales, claro. de hecho yo, yo por, es que no monetizo nada, o sea, yo de redes sociales no me llevo un duro o sea, eh, Me, tic, tic, tic, se de TikTok no, de TikTok no, ¿Cómo? TikTok paga muy poco, muy poco, mira, TikTok yo en TikTok tengo aproximadamente en dos años que llevamos con la cuenta unos 70, 80 millones de visualizaciones vale eso tú que estás en el mundo de YouTube podrías hacer un cálculo de cuánto dinero sería eso en YouTube <risas> mucho <risas> eh, en TikTok en estos dos años eso se puede haber traducido como mucho en 400 euros. Wow, ¿400 euros? Más o menos, sí. ¿eh? Por pues, 70 millones de visualizaciones. ¿eh? Fíjate, claro, o sea, es que no es nada. Entonces, pretender vivir de, de, de los ingresos que da TikTok a los creadores es, es, es vamos, una ilusión. Otra cosa es que igual te, eres un creador de contenido en el mundo del lifestyle, de la moda y demás, que estos sí que tienen más acceso a marcas que se ponen en contacto con ellos... Y, les, y les, les, les paguen por hacer por hacer claro. vídeos, ¿no? Claro. claro, y a mí, por ejemplo, con el tema de formación y demás pues, Haces alguna marca de pues, alguna universidad que quiere eh, patrocinar igual un máster O poca cosa más poca bueno. cosa más. ¿Y, y eh, cómo... más que nada porque es que yo tampoco no, no. Ni tengo tiempo ni es mi objetivo Bueno, pero tú vas colgando vídeos asiduamente y además eh, cada vez veo que lo haces súper variado, ¿no? Porque ahora vamos a ir ¿cómo creas un poco el contenido? ¿Te sientas? ¿Haces lluvia de ideas? ¿Utilizas utiliza GPT? Menos... <ríe> claro. Más o menos tenemos... Eh, a ver, hay una cosa que, que es muy importante, ¿no? Y que además que me, me alegro que me haga esta pregunta, como dicen en la tele, eh, porque me parece fundamental. Hay muchos creadores de contenido que, es, que se ha puesto muy de moda lo de tienes que tener un nicho, tienes que dedicarte sí. solo a una cosa en concreto y hablar solo de esa cosa. Porque si no, el algoritmo te penaliza. Bueno, esto vale. es cierto a medias. Es cierto, pero no te tienes que especificar tanto, tanto, que uh -huh. aburras a tu audiencia. Vale. Porque hay muchos creadores que pues, hablan, imagínate, no de cómo crecer en TikTok. Y es todo el rato lo mismo. ¿Qué pasa? Que al, al décimo vídeo que han hecho, que ya te sale, y dices, madre mía, otra vez. ya yeah. si, si, si ya está. Es más, cuando pasan igual cuatro o cinco meses... Tienen que reciclar vídeos viejos y pues, porque ya se te acaban los temas. Llega un claro. momento que, oye, por mí experto que seas en un tema es finito, ¿no? Claro. Y, y entonces me parece que tiene unas patas muy cortas. Entonces, especializarte sí, pero busca la raíz que vertebre todo tu contenido uh -huh. y a partir de ahí genera. Nosotros, desde un principio sabíamos que lo que vertebra ya no es el branding, no es el diseño gráfico, no es el marketing, es la creatividad. Entonces, con la creatividad en el centro me permite generar mucho más contenido. Claro, Entonces, vale. tenemos varias patas. Por un lado, branding, todo lo uh -huh. que tiene que ver con branding, con marcas, con la estrategia de, de, de crear un negocio, de conectar con, el, con tu audiencia. Uh -huh. Por otro lado, tenemos otro que es innovación, con lo cual, si sale una empresa disruptiva, vamos a hablar de ella, si sale ChatGPT, si sale inteligencia artificial, todo esto está unido a esta creatividad de la que hablamos. Y luego, por otro lado, a usar el coco, como digo yo, que son. Estos problemas de lectura rápida, eh, de... Sí, lo de las imágenes, todo eso. Eso, hacer problemas de pensamiento lateral. Sí. Al final está todo muy enfocado en, pues, en la creatividad, que es lo que une y vertebra nuestro negocio. Claro. Entonces esa es la clave, ¿no? Buscar esa raíz que le dé sentido a todo lo que creas para ser, poder ser más, eh, más eficiente, no aburrir a tu audiencia y ser variado. Y lo que dices tú, que, que un día entras y te dices, pues a ver de qué me va a hablar este tío. entonces ese esa pequeña sorpresa de, de Jolín, no siempre me habla de lo mismo, al final engancha a la gente y hace que te vean más. Claro, ¿qué, qué, qué importancia le das a todo esto de la creatividad al storytelling? nombre hombre, el storytelling es fundamental, ¿Mm? fundamental. O sea, si tú no, si tú no tienes claro eh, la manera en la que vas a contar quién eres y esta esencia de la que te hablo para hacerla llegar a la gente que te ve, pues entonces estarías improvisando y si improvisas pues mal claro es que justo justo hoy he visto tu vídeo del violín más pequeño del mundo <risa> y yo nada más que estaba mirando y digo digo pero cuánta pasta tendrá este tío para haberse comprado un violín tan pequeño y digo esto es una coña digo digo no puede ser digo que justo se fabrique no sé cuánto y él tiene uno entonces claro ya cuando haces lo del este digo digo claro digo normal pero ya luego <risa> explicas todo pero Ahí he perdido un poco el hilo porque digo, no puede ser. O sea, digo, hay cuatro tal al año y dice, y yo tengo aquí uno. Porque soy Puma. Iván y he dicho, oye, Yukira Yamamoto, regálame uno. <risa> ¿Sabes? Sí, está muy chulo, ¿eh? sí, está. ese. Ese está muy chulo. O oh, bueno, también eh, intentas poralizar. Eh, me gustó mucho el, un, un vídeo que hiciste que pusiste una falta de ortografía y como decimos en España, aquí lo que nos encanta es corregir. De, oye, claro. ¿qué has escrito? Me dijeron sí, pues venga, que, claro. que corran las visitas de decirme todo esto, ¿no? A la gente le encanta tener razón, ya lo sabes, y en España más. Entonces, claro. si tú haces un vídeo polémico, claro. eh, y de estos la verdad es que hago bastantes y, y, y cuelo así alguna frasecilla para que eh, el corrector de turno sea el primero en decir, oh, voy a apuntarle aquí. Y entonces TikTok, una de las cosas que premia también es el número de comentarios, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues si haces que comentes con estas pequeñas estrategias, que bueno, a mí tampoco me parece que haga mal a nadie, me parece divertido, claro. pues, eh, pues funciona, hace que funcionen muy bien los vídeos. Eso, eso lo vi yo una vez en un foro o algo, a alguien de, de foro coches o de red y decía, yo cuando tengo un problema de de y de programación dice, pongo una burrada ahí de, oye chicos, esto está bien, me hago el tonto creo otro perfil, no, esto no sé es qué y ya dejo correr y ya todo el mundo me soluciona el problema de, no, esto cosas es así no tienes ni idea, y dice, ya, lo tengo en cinco minutos, sí porque aquí sí, la sí, gente... además que entre ellos, entre ellos, a, a mí me parece muchas veces muy divertido eh, leer los comentarios y, y la verdad es que me, me leo muchos, ¿eh? me leo muchos, yo sé que tengo, Comenta, o sea, que tengo muchos a... ¿sí? Otros creadores de contenido que no los leen, yo la verdad es que leo muchos y me, me hace mucha gracia a veces que, que hago algún vídeo ahí un poco picajoso y todos entre ellos, no, porque ha, ha querido decir esto, no, no, en realidad es esto, no, tú qué sabrás, anda, anda, que no sé qué, y, y se empiezan a, a enzarzar entre ellos a ver quién tiene razón, ¿no? Y se, ¿Cuál, muchas gracias, ¿cuál es, muchas gracias ¿Cuál es el vídeo que menos te ha gustado de los que has hecho? El vídeo me ha hostia, gustado. Lo, lo pusiste y luego dijiste, vaya, qué castaña. Pues, hombre, Independientemente algún, de pero... que haya funcionado o no, ¿eh? que luego haya sí. dicho, ¡buf! No, no. Pues, ¿sabes qué pasa? Que soy bastante. Normalmente, todo lo que publico. Te gusta. Me gusta ¿eh? <risas> sí, sí, sí, sí, porque. Eh... A ver, usé o sea, con, mejor, con mejor calidad, con peor cantidad, porque. ¿Sí? O sea, mejor, peor calidad. Porque sí que es verdad que tengo vídeos bastante más elaborados y otros que igual voy en el coche y se me ocurre algo y lo grabo. Pero como antes de publicarlo lo miro, lo reviso, eh, si hay algo que no me convence, no lo publico. Cuida mucho entonces el detalle. Sí, porque a ver, yo, a ver, yo tengo una cosa muy clara. Eh, yo tengo una edad, eh, tengo un hijo de 8 años y yo una, una de mis líneas rojas es eh, no hacer nada ni publicar nada, que eso se va a quedar ahí para siempre, que el día de mañana lo pueda ver mi hijo y, y diga... ¿Y este este, este que hace? ¿Este quién es? ¿no? Y entonces sí que lo miro, lo, lo tengo muy presente. Lo tengo muy presente. Y luego que creo que tengo una responsabilidad... No quiero sonar aquí vivo ni nada, ¿no? Pero, no, oye, no, pero está bien, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que te sigue mucha gente, eh, mucha gente que es influenciable, porque esto de la palabra influencer, el, que a mucha gente le, le ofende, pero es que es muy real. O sea, hay gente sí. que es influenciable. Sí, y sí, Que lo que tú dices se lo creen a pies juntillas... Y entonces, oye, tienes que cuidarme mucho lo que lo que dices. Entonces, no, no tengo ningún... No sabría decirte algún vídeo. Oye, igual me enseñas ahora uno y digo, anda, sí, este, este, este, este, este, este. era... Pero, pero no, sí que tengo unos que me gustan más que otros. Eso sí, vale. Eso sí, tengo algunos que son mis favoritos, pero... Pero no, no, uno malo no. No, no, te, no te sabría decir. El, a mí me gusta mucho es el un sin malos este. Me, me gusta mucho el del violín y el de cuando hace la canción con Drake, que a mí me encanta Drake, y hace sí, la sí. del jamón o no sé qué, esa es muy buena. Wow, es que eso es tremendo, porque además, fíjate, por eso es importante muchas veces estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, ¿no? TikTok, fíjate que va todo muy rápido. De hecho, antes que en el telediario o en el periódico, te enteras de lo que pasa en el mundo por TikTok, sí. es, es todo sí. muy inmediato, ¿no? Sin embargo, con esto de las redes sociales que, que, o sea, con esto de la inteligencia artificial que ahora nos bombardean, hubo ahí un par de días o tres como de vacío uh -huh. y yo vi lo que se estaba cociendo y fue cuando hice el vídeo este de, de Drake. Eh, llevábamos ya tiempo haciendo, porque bueno, nosotros hacemos audio branding en la agencia, entonces bueno, el tema de componer y tal, pues es algo que nos, a mí personalmente me, me, me encanta. no Y cuando salió este dije, esto hay, que, esto hay que ponerlo. Fíjate, después de eso, la de vídeos que han salido, claro. la gente componiendo canciones con inteligencia artificial. Y fue, pues eso el punto exacto. Igual si tarda una semana más en publicarlo, no funciona tan bien. Claro, y, y entonces en tu, con todo el tema de inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? Porque claro, ahora mucho deepfake, eh, la gente va a empezar a no saber qué es real, qué es, qué no lo es. Ya todo el mundo, va, ah, yo hago chat GPT y lo que diga chat GPT va a misa y yo sé que tú en eso eres un poquito crítico. Porque yo hace poco puse un post que decía que cada vez va a ser más importante la filosofía. Totalmente. Porque Totalmente. Es, o sea, eso lo querían quitar del instituto, de los institutos cada vez más, como ah, es una María, y, y yo creo que va a empezar a ser una muy importante, ¿no? Pues que la filosofía tiene en cuenta que, que su principal razón es enseñarnos a pensar por nosotros mismos y a ser críticos, ¿no? Claro. Y sin embargo, una de las cosas que tiene ChatGPT eh, es que solo te da una respuesta. Eh, y, y la gente la toma como verdadera, no se la cuestiona. Ah, pues le dice GPT te digo HPT por que sea. que sea, ¿no? Sí, sí. Eh, te da una respuesta, la gente se la, la, la, la toma como correcta y, y, y ya está. Pues, bueno, lo, y, además, como es lo cómodo, como estamos hablando de uh -huh. sociedad de lo cómodo, de lo rápido, pues ya está, ya, me, ya tengo la respuesta que yo quería. Y no, no, no, no es así. Y de hecho. Eh, publico ahora un libro en unas semanas sobre cómo diseñar con, con ChatGPT y con Mid Journey y cómo nos puede ayudar a los profesionales creativos en nuestro día a día y te das cuenta de la cantidad de errores que comete ChatGPT Te sí. Iba a hacer una pregunta curiosa que, que me pasó a mí con ChatGPT usándolo haciendo pruebas como haces tú y yo dije, mami, ChatGPT es machista porque hice una historia en plan de de dos personajes y una princesa y que me hiciera un cuento y era como que eh, la salvaban porque la princesa estaba en peligro y tal y cual entonces dije joder, digo típico cuento machista ¿no? y dije uh -huh. voy a poner que la pareja de chicos son gays y que ella es una heroína del copón y que tal y cual pues GPT hizo que la heroína cayó en manos de un, de un malvado tirano tal y la salva la pareja de, de, no, de gays y tal. Y yo dije, madre mía, la ha vuelto a dar la vuelta para salvar otra vez a la chica. Y me pareció increíblemente curioso, eh. Sí, además el lenguaje que usa, eh, cuando ya lo usas varias veces, te das cuenta de que, bueno, repite, repite muchas fórmulas. Sí, eh, a nivel de vocabulario se queda un poquito corto. Yo esto que, que se dice, no, está superando exámenes en universidades y tal, pero si es sí. tipo test. No te digo que no, uh -huh. pero ya cuando ves a desarrollar, ya eh, cuidado con ¿Sí? este tema. Desde bueno, luego, la, la ética de la inteligencia artificial mmm, va a ser algo que, que me parece fundamental y que, de hecho, creo que va a tener muchas salidas laborales. O sea, que desde aquí, gente que se quiera dedicar a, me, me, me, a, a, a esto me, me parece una salida que va a tener mucho, eh, mucho trabajo, porque es que ya lo estás viendo, ¿no? pues eh, sí, la, sí. La, de Elon Musk y toda esta gente dice eh, parar un poquito que esto está desbocado uh -huh. porque es que es, el problema ya no es que esté desbocado, es que la gente tiene fe ciega en que, en que esto es la panacea, ¿no? Entonces claro. está muy bien, a mí me parece una herramienta maravillosa. Una herramienta. Uh -huh. eh, pero, pero eso, una herramienta, no un sustituto, ni.. ni claro, es que a ver, eh, lo que pasa es que en el tema de creadores, sobre todo, de. de de imagen, está un, a unos pasos agigantados, lo que parece, claro eres tú de momento el que le tienes que decir lo que tiene que hacer, pero de momento lo curioso va a ser cuando conecten ChatGPT GPT o cualquier op a, a, la, a internet, no con los plugins estos que iban a sacar no sé yo cómo va a cambiar. Claro, sí, la no, no, está, está todo cada vez más conectado. Claro. Eh, Microsoft ya lo, lo implementa pues, en Excel, en Outlook, en en, el Teams, en, en, en absolutamente todo, todo uh -huh. el ecosistema. Y bueno, pues al final, a mí hace unos meses decía yo en un vídeo que es como Jarvis de, sí, de Iron sí. Man, que es sí, pues sí, lo que sí. vamos a tener en nuestra casa y, y es pues Alexa o Siri, pero bien hecho. Claro. Entonces eh, le vas a poder pe pedir cosas que te las va a hacer en tiempo real y va a ser, pues, lo que te digo, un asistente, una ayuda formidable. Pero, pero de ahí a lo que te digo, a, dar, a tener fe ciega en todo lo que te dice, en todo lo que te hace, eh, bueno, cuidado. Y luego Midjourney, Stay with Infusion, todas estas aplicaciones de, uh -huh. de, de foto y, y de vídeo, que ahora están saliendo de muchas de vídeo. Lo que me parece es una oportunidad increíble para la gente creativa claro. para para llevar lo que ellos tenían en la cabeza a, a, a límites que, que, que hasta hace poco eran impensables. Entonces la gente que dice, no, va a acabar con los creativos, que va todo lo contrario, la gente lo va a creativa, democratizar. De, repente, de repente vas a poder llegar, vas a poder poner y plasmar cosas que tenías en tu, en tu cabeza que eran imposibles de, de, de poner en ningún sitio, a mm -hmm. poder llevar a cabo. Claro. Y encima sin tener una formación específica en diseño y tal, que si luego encima te formas, bueno, bueno, pues eh, imagínate. Lo que pasa es que también estaban diciendo que, claro, cuando hay eh, mucho contenido, hay muchísimo contenido y mucho eh, hay muy bueno, pero hay muchísimo malo, ahora va a ser todavía peor. entonces Bueno, pero eso ya pasa con Internet. Sí, sí. sí. Internet, al final, hay millones y millones y millones de, de personas creando contenido durante muchos años y el 95% es Bazofia. Sí, sí. Entonces, bueno. entonces es así. Eh, pasa con TikTok, por ejemplo. TikTok, eh, una de las cosas que tiene es que de repente sale una tendencia y todo el mundo hace lo mismo. Ya. O este tipo de canales que yo nunca he llegado a entender donde eh, la gente ni siquiera habla. Mueve los labios con un audio doblado y ya. hacen todos lo mismo. Y, y digo, pero, pero qué. Mm. Claro, o sea, pero eso antes... son, son tácticas de tendencia, de ahora funciona el este de hacer así. Sí, sí. Pues sí, todos sí. haciendo así. Ahora funciona no sé qué esto, ahora funciona esta canción. Todo el mundo esa canción. Sí, Entonces pero no cree. sé. Pero porque quieren ser virales, pero tampoco saben por qué quieren ser virales. Ya. O sea, ¿cuál, realmente, ¿cuál es el beneficio de ser viral? ¿Para qué? Vale, ya está. has conseguido un vídeo de 100.000, de un millón, de 10 millones de visualizaciones. Vale, sí. ¿y qué? Claro. Si no, no, no, no, no te es que, va a cambiar claro, la claro. vida. Pero porque, si, no, si mañana vas por la calle y no te conoce ni, ni el panadero. Claro, pero porque son gente, yo creo que cada vez son gente muy joven que quiere ser influencer. Y sin tener ni idea de por qué quiere ser influencia. Claro, es lo que, que te qué? digo. Al final no hay, no hay un para qué. Entonces cuando no hay un para qué, eh, eh, bueno, pues algo, algo está algo está fallando. Claro. Pero dicho esto, eh, Mid Journey eh, o, o esta otra que sale ahora, eh, no me acuerdo cómo se llama, que es para hacer, ay, ¿cómo es? Madre mía, de, de, de, tiene uno ya la eh, carta. Es, que es, que, esto, que, es entonces... para hacer que es para hacer vídeo. Eh, vale. Entonces tú le puedes, además para hacer vídeo en el formato que tú quieras. Tú grabas, por ejemplo, unas cajas de cartón, le sí. dices que lo transforme, que lo transforme ah, ran, en ran, una ran, ciudad. Runway. Runway, correcto. Con el Gen 1. Y es una maravilla. Es, es eh, alucinante. Entonces, ¿habrá mucha morralla? Sí. Sin embargo, el que tenga creatividad, el que sepa llevarlo a otro nivel, se destacará. Y ese va a conseguir llegar a sitios donde hace unos meses no iba a llegar. Yo vi, yo vi un es... vídeo vi de un chico con Runway haciendo la escena de busca de la alca perdida cuando roba el, el totem y luego sale la esta en la cocina de su casa con cuatro trapos, que lo ves y tal, y dices, no me lo puedo creer. Es increíble. O sea, no me lo puedo o sea además en dibujo, o sea increíble de decir, vaya pasada, este tío hace una película en su casa sin salir de la cocina y te hace Indiana Jones. Es que eso viene, es que eso es una de las cosas que yo creo que vamos a ver en los próximos 3-4 años, no más, claro. eh, que cualquier persona pueda hacer una película en, en su casa y encima colgarla en plataformas, monetizarla y convertirse en un Spielberg de la vida. Sí, claro, sí. habrá millones de personas intentándolo. Pero también es verdad que, es que hay millones de personas pues, que no tienen talento por mucha herramienta que le pongas. Y esto es así, esto es, duele, pero, pero es así. o sea Cada uno tiene que reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Y hay gente que por mucha herramienta que le pongas pues no, no, lo, no va a conseguir hacer una obra de arte. Y, sin embargo, hay otras que con muy poquito pues, van a conseguir mmm, pues, ser maravillosos. Ah, claro. Y estas herramientas se lo van, se lo van a permitir. A la gente le cuesta pensar fuera de la caja. Mucho. ¿Pero porque mucho. se han... Pues mira, por Aleca, varios ¿no? motivos. Primero, primero, porque no les han enseñado a hacerlo eh, en el sistema educativo que tenemos. Eh, y eso ya, pues es triste, pero, pero, pero es así. Eh, es algo que tiene que cambiar. Eh, yo doy, doy alguna charla, doy, soy profesor en la universidad a tiempo parcial. ¿Vale? Y es algo que intento decírselo mucho a mis alumnos. Pensar por vosotros mismos, tener criterio eh, pensar de manera diferente, salir de la lógica, y es la manera de encontrar soluciones originales, que es lo que funciona al final, porque la solución que, que aporta todo el mundo, hoy en día no vale nada, porque cualquiera la puede eh, aportar. La que vale es la original, y para eso pues, tienes que pensar fuera de la caja, tienes que ser eh, curioso por la vida, por las cosas. Eh, ser multifacético, que la gente dice: No, a mí es que esto me aburre, es que esto tal. No sé, yo es que no me aburro nunca. Yo es que a mí me interesa la pintura, la música, la arquitectura. Eh, yo voy por la calle, veo un cartel y digo: Este cartel, a ver cómo está hecho, cómo lo han puesto. Anda, mira, lo han puesto, anda, pues si lo pusieran así de esta manera, igual, no sé, un poco de, de, de, de, de usar esto. Sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y, y entonces hay. Por un lado eso, que no se enseña en el colegio y luego que la gente, hay mucha gente que está como muy dormida, muy, muy anestesiada, ¿no? Yeah. Con el día a día, con la con... ya no, no es culpa de las redes tampoco, es un poco, poco culpa de, de cómo yeah. está todo, sí. que hay gente que igual tiene muchos problemas y se... Y Se esconde detrás de, un mod, de una pantalla de un móvil y es más fácil, es más cómodo. Hoy, hoy, hoy leí una noticia que un, ya, un, además, un profesor de, de universidad, familia con hijos y tal, y se ha suicidado eh, influenciado por un chatbot. Pero pues fíjate, así lo leí en, en, en Inglaterra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Increíble, sí, sí, sí, sí. De, de, de encima de hablar ya con él y encerrarse para hablar solo con el chatbot y decirle, oye, me planta a suicidarme y decir el chatbot. Me parece bien. Y se ha suicidado. Y dices tú. Ah, pues muy bien por el chatbot también. Pues, claro, pero ahí, estaba, ahí claro, estaba la ética de, de, de, quién, de quién era el culpar, y dices tú. Fff. Claro. Es que es increíble, pero bueno, no lo sé. Es a pues, ver dónde nos llevará esto. Caído se me ha caído. No, no, no ahora, ahora, ahora, íbamos, ahora íbamos al momento spam de valor donde nos cuentas todas tus películas y todas tus formas de monetizar a lo grande. En plan, la agenda es un cuaderno de ideas uh -huh. que bueno, nosotros en la ciencia, como todo el mundo, yo creo, pues al final vas anotando eh, todo tu día a día, todas estas. Pues, eh, ideas que se te van ocurriendo, vas en el coche y que nunca tienes tiempo para contarlas en un sitio, pues íbamos con cuadernos, con hojas sueltas, con post y dijimos, oye, pues vamos a editar un, un cuaderno de ideas para anotarlo todo. Y entonces aquí mmm, tenemos eh, una parte, por ejemplo, para, mira, con Storyboard, ah, vale, para, eh? para hacer vídeos, uh -huh. eh, vídeos, oye, creativos. Además, para el que no ha hecho nunca en Storyboard, pues te, te explica aquí cómo se hace. Tenemos una parte inicial que es un, un cuestionario para conocerte como creador, al final, bueno, pues es una análisis DAFO y conocerte un poquito pues con preguntas, pues cómo te ves en 10 años, qué es lo que te hace mejor a ti que los demás, por qué tú como creador te tengo que elegir a ti y no a otro, qué me lo tienes tú que ofrecer, bueno, estas cosas de autoconocimiento, uh -huh. que es lo que hablábamos antes, mucha sí. gente no se para a pensar, en sí mismo, aunque puede ofrecer y que lo hace diferente a los demás. ¿Vale? Y luego, pues hojas en blanco para anotar absolutamente todas tus ideas, que yo como ves, bueno, pues esto está bastante lleno. Me, me, me, va a venir, me, me vendría bien porque yo soy un desastre que lo llevo. Notas de audio, cuadernos aquí, luego allí un post un folio, tal, que luego sé dónde está todo, pero luego digo, madre mía, digo, la verdad es que cualquiera que vea mi mesa va a decir, este tío... <ríe> claro, pues mira, todos es <ríe> los post aquí, los pegas ahí en un par de hojas, lo tienes claro. todo a mano y sí, te sí, viene, sí, sí. es tú. Estupendo. Y, y, y luego un pero, libro, ¿no? Vamos, has, dicho ¿dime? Un libro? ¿Has dicho que vas a sacar un libro? Sacamos libros? un libro ahora. Que se... bueno, ¿Sacamos libro. en la agencia Sacamos. o tú? Claro. A ver, es que eh, hemos montado una editorial para, para Ay, a lo sacar libros de, destinados a creadores de contenido. Entonces, vale. esta ha sido el primer, la primera prueba piloto. Ha funcionado muy bien. Vale. Y luego, con todo esto de ChatGPT y demás, eh, dijimos, oye, esto... Está todo el mundo diciendo que va a acabar con los creativos y tal. No, no, esto es hay que comentarlo y hay que ponerlo en un libro bien para que todo el mundo eh, sea capaz de ver cómo nos va a ayudar como, como creativos. Entonces, es un libro que se va a titular, eh, bueno, que se titula Creatividad Artificial ah, vale. y que eh, vamos a ver cómo usar estas herramientas en un proceso completo de branding. Es decir... No solamente vamos a hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial, que es interesante y creo que hay que saberla, sí. de ética, de, de, cómo, de cómo usarla eh, correctamente y de qué herramientas hay, sino de cuál, cuál es el proceso completo que usamos nosotros en EXOI para crear una marca uh -huh. o para crear un, una idea creativa o un proyecto, todo el proceso completo apoyado en inteligencia artificial. Es que es una chulada, o sea... Un, no, a ver si lo podemos sacar para, me gustaría tenerlo para San Jordi, que es vale. un poco así fecha vale. sí, sí. Eh, clave. Vale. Y creo que lo va a petar, sinceramente. Hombre, seguramente, porque... si no sale algo antes, seguro. Porque sí que es verdad que, bueno, pues mucha gente, ah pues eh, lo que me vayas a decir tú, se lo pregunto a ChatGPT y ya me lo dije. Claro, claro. Hombre, pues, eh, pues bueno, yo creo que aquí están plasmados muchos años de experiencia y... Y sobre todo, que lo tienes, no lo tienes que buscar, ya está, ya lo he buscado yo por ti, ya lo tienes aquí claro. todo juntito y lo va a servir. ¿Crees que va a triunfar cada vez más lo más humano? Pues eh, o sea, depender, el, el, pues, cont de el contacto que, o sea El, el de, estar tú y yo hablando aquí tranquilamente en una entrevista como si fuéramos amigos, conocidos o, que, o yo qué sé, cerrar un trato y que sea una persona o estrechar una mano o cosas así. Sobre eso, está claro que el valor humano mm, siempre es el valor diferencial y, y cada, vez, cada vez que hay más herramientas que nos distancian, precisamente el poder juntarnos mm, se va a valorar mucho, lo hemos visto en la pandemia. En ¿no? la pandemia han salido aplicaciones como Zoom, como Meet y tal, que la gente no lo usaba, no sabía usarlo y nos y... hemos convertido todos expertos, precisamente por eso, por, por la claro. cercanía. Claro. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial es eh, muy cómoda, eh, a las empresas, además, les es muy rentable uh -huh. y entonces poco a poco mmm, las, van a, las van a implementar y nos van a alejar, nos van a hacer un poquito más inhumanos. Yeah. Ya lo vio Pixar, que son unos genios hace unos años con Wally, sí, donde pues esa, estaba esa la esa gente feliz. en una silla, ya entumecida, sin poderse mover, con gafas <ríe> yes. y tal. Y es que está cual, es que está cual. Entonces, sí, sí, sí. creo que es irremediable también, ¿no? ¿eh? Claro. Es una pena, es irremediable, pero bueno, y luego ya depende de cada uno de nosotros a nivel de individuo si queremos seguir refugiándonos en la tecnología o, uh -huh. o, bueno, o, o decidimos apostar por, por la cercanía y, y disfrutar de la familia, de los amigos y, y de la vida. Hay ¿no? mucha gente, pues, fíjate, ¿cómo se llaman estos los que hay en Japón? Que se meten durante años en sus casas y no salen y, sí, se, y solo se, se, lo se lo comunican es. por vía, por vía, pues eso, por, por Skype, o por lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues cada vez hay más gente que, le, que tiene muchos miedos, en esto las redes sociales tienen mucha culpa también, con esto de los filtros y con ser perfecto y claro. maravilloso, los que no lo somos, que somos la mayoría, pues eh, tienes una personalidad que dices, oye chicos pues esto a mí me da igual, yo soy como soy y, y ore yo. O que pues, no te puede, te puede hacer mucho daño psicológicamente. Y claro, claro pero eso, momento, pero pero eso yo creo que, claro, por eso yo creo que viene porque nosotros somos de otra generación. Y entonces a mí me dicen, no, a mí, eso, cuando dicen los haters, a mí qué más me da que me digan eres un claro. payaso. Y, pues para ti, si es que no te conozco, pero hay gente, no es que me llaman payaso en la red, y, pero no lo sé. Sí, no, son conceptos que, bueno, son bastante vulnerables, ¿no? La, la generación como, de cristal, ¿no? Que dicen también. ¿sí? Poquito... No, de, también es cierto que que te llamen payas una vez igual no te afecta, que te lo llamen 100 al día. Ya, igual igual sí, llega un momento que te lo crees, ¿no? Ya, claro. eh, pero, pero bueno, yo al final tengo muy claro, muy claro, que las redes sociales es un medio que hoy están y mañana seguramente no. ¿Quién se acuerda de MySpace o de yo que de 20, ¿no? Y, sí, o de, o de Clubhouse Claro, exacto. Sí, sí. O, o de b Hace poco, Sí. Eh. sí. Hace nada, ah, ¿no? Es verdad, B-Real, sí, sí. Virreal, Virreal wow, viene a de revolucionar bueno, -real, pues, bueno pues no sé si quedará alguien ya ahí eh, y TikTok en su momento pasará y Instagram pasará y verán otras cosas y... entonces yo creo que hay que relativizar mucho y, y disfrutar de lo real claro. y lo real es lo que tocas, la gente que está contigo y, y ya está, yo siempre digo lo mismo, yo ahora mismo tenemos casi un millón de seguidores si yo mañana dejo de publicar contenido o me pongo mal o me rompo una pierna, a mí no me llama ni el tato para preguntarme cómo estoy, ni qué es de mi vida. Yeah. Entonces, hay que relativizar muchísimo, muchísimo. Y esta gente que, que ves por ahí, que, pues, pues eso, que, que, que se creen influencers de verdad, de, de no sé, parece que son Pitt, yeah. eh. Bueno, pues oye, si a ti te hace feliz, estupendo, no lo porque oye, lo importante es que uno esté contento, pero yo lo relativizo muchísimo. Yo yo yo sé que esto, hoy estás aquí, mañana no, bueno, y bueno. no. Pues con los, que... pies la, con los pies en la tierra. Ese mensaje Exacto. creo que a la audiencia le tiene que quedar claro que hay que relativizar más y disfrutar todavía más. O sea que, Eso bueno. es. Así que nada. Pues oye, Iván, no te robo más tiempo que nos hemos pasado del que me has dicho, pero ha sido me, un me suele pasar. Así que nada, eh, un placer y te sigo viendo en las redes y en otros sitios, ¿vale? Encantado, yo encantado de crear contenido para gente como tú, que os gusta usar el coco, que es lo que a mí me gusta. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Hasta luego. Chao, nos vemos.